Para sido inmortal Estaba con ser sol Para haber sido ideal Estaba con ser mundo Para haber sido irreal Estaba con ser fábula. otra vez La tierra gira Y como un espiral. Lo que fue ayer la misma historia Vuelve a suceder Para haber sido genial Hasta a ver explotar Para haber sido titán teologías con sabor a pa Tierra gira y con un espiral Lo que fue ayer La misma historia vuelve a suceder Para haber sido genial Bastaba saber explotar Para haber sido titán Mitología Una y otra vez Una y otra vez